¡Hola! Bueno, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo de la hora en que estés escuchando este video. Eh, quiero hacer una introducción lo más rápido que pueda, voy a hablar rápido dentro de lo posible, porque, nada, le fui agregando cosas a este video por las preguntas que va haciendo la gente, y, y entonces se va a hacer muy largo eh, lo primero que quiero contarte es que ya empieces a medida que vas viendo el video que empieces a hacer comentarios muchos comentarios pone eh, si te gusta si no te gusta eh, algún emoji creo que se llama algún corazoncito eh, lo que vos quieras pero hace muchos comentarios ¿por qué? Porque durante toda esta semana, eh, o sea, desde este sábado que, que el video va a estar en línea, sábado 24 de agosto del 2019, hasta el sábado, eh, creo que es primero de septiembre. Sí, sábado primero de septiembre, el, va, eh, vamos a hacer un sorteo. Eh, entre todas las personas que hagan comentarios te vas a comentarios y haces el comentario que vos quieras todos los comentarios cuantos más comentarios hagas más posibilidades tenés de ganar ¿Qué vamos a sortear bueno eso, eso es una sorpresa que te voy a contar al final del video. te pido dos cosas que en este momento ahora ya te suscribas al canal, acá, no acá, acá arriba, con esta otra mano voy a señalar, acá arriba, eh, suscríbete al canal, y, eh, y la otra cosa que te voy a pedir es que eh, te suscribas a, a mi Instagram, y, y vas a ver que vamos a ir formando una comunidad grande en la que vamos a ir paso a paso develando todo esto que nos está pasando eh, no solo Argentina esto es para todo el mundo vamos a hacer cartas natales, astrología política también de otras partes pero en este momento que estamos tan próximos a las elecciones lo hacemos con Argentina bueno ¿Por qué estoy haciendo este video? Porque... Perdón, pero me voy a poner los lentes, porque si no, no veo, ¿sí? Porque Mari Lunar, ahí está, eh, comentó, estaría bueno que expliques un poco más cómo llegas a estas conclusiones, sería más interesante el video. Eh, sí, ahí lo estás viendo, el comentario de Mari Lunar. Eh... Quiro dijo, ¿y el dólar con la astrología? ¿Puedes analizar eso? En comienzo de septiembre vamos a tener otra subida del dólar, otra devaluación. Vamos a ver qué nos dicen los astros. Eh, a ver si podemos sacar alguna conclusión. Damián González dice, si hubiese otra corrida, yo creo que se adelantarían las elecciones. Y bueno, justamente por eso estamos, Damián, haciendo este nuevo video, gracias a todos los que comentaron. Quiro nuevamente dice, ¿y qué pasa si Alberto asume antes del 10 de diciembre? ¿Estamos al horno? Adelantar las elecciones sería una mala decisión. ¿El 2020 será un buen año de crecimiento económico? ¿El dólar seguirá aumentando? ¿Habrá por fin algo de estabilidad para poder respirar? Saludos y gracias por todo. Gracias a vos por comentar. Y vamos a tratar de eh, analizar astrológicamente todo eso. Caro Vitar dice, ¿se adelantarán las elecciones? Claro, no quedó claro. Los dos videos anteriores que hice, la verdad, eh, no quedaron claros eh, de, cómo, de qué pasaba con, con todo esto. Entonces, ahora vamos a analizar paso a paso y dando razones astrológicas de por qué digo lo que digo. Eh, quiero agradecer nuevamente a, a quien, no nos conocemos, pero yo siento una amiga y una compañera, por supuesto, eh, a Alejandra Deep, que te invito también que te suscribas al canal de ella, Alejandra D-I-P, así como suena, ella hace astrología maya, yo hago astrología caldea, la astrología tradicional, la de los 12 signos del zodíaco, la más conocida. Ella hace astrología maya y es de verdad una grosa en lo que hace, sabe muchísimo. Y hasta ahora vino eh, diciendo tal cual las cosas como son, o sea, haciendo predicciones muy exactas. Entonces, yo veo un video de ella en el que habla de que es muy posible de que las elecciones se adelanten. Y dice que se podrían llegar a adelantar para el 29 de septiembre, domingo 29 de septiembre. Entonces, ¿yo qué hago? Como le tengo tanto respeto a ella, yo me fijo astrológicamente cómo están los astros para esa fecha. Eso es una de las tantas cosas que vamos a ver en este video. Recordad que en este video también hago un sorteo. Este video, como se va a hacer muy largo, lo voy a hacer en dos partes. Sí, dos partes. Así, ahí está. <ríe> en dos partes. Eh, la primera parte va a salir, eh, va, lo vas a tener disponible desde este sábado 24 de agosto, yo lo estoy grabando unos días antes, y la segunda parte la vas a tener recién disponible el primero de septiembre. En la primera parte... Todos los comentarios que hagas, cuantos más comentarios mejor, vas a tener una sorpresa, un regalo. Va a haber un sorteo, ¿sí? Va a haber un sorteo, el sorteo va a ser exactamente el viernes 31 de agosto, viernes 31 de agosto. Se va a hacer por un programa de internet que se llama YouTube Random, no sé qué, bueno... Esas cosas que yo desconozco, pero que tengo un, un técnico que me va asesorando. Eh, y va a salir un ganador. Eh, ese ganador lo voy a anunciar en, en los comentarios. Y además lo voy a anunciar en el segundo video, que es el del sábado próximo. O sea, del sábado primero de septiembre. En la segunda parte del video. Bueno, antes que nada te quiero aclarar, no me molestan ninguno de los comentarios, Puedes hacer comentarios positivos, eh, negativos, respecto al video, respecto a mí, eh, críticas, lo único que te pido es que lo hagas con mucho respeto, con mucho respeto, porque no hace falta que para que digamos lo que pensamos, eh, nos faltemos el respeto. Entonces, yo te respeto a vos, respeto a todos, lo que te pido es que vos también me respetes a mí y respetes a los otros que comentan, los comentarios que sean con mucho respeto. Eh, bueno, a ver si puedo poner... sí, delante mío, ahí tenés mi Instagram, Seguime sí, en Instagram, voy a empezar a subir también en Instagram... Eh, muchas eh, muchas cosas con respecto a esto de las cartas natales. Eh, gracias a todos los que ya comentaron, gracias a los que ya se suscribieron al canal. Eh, cuantos más se suscriban para mí es mejor, por supuesto. Eh, te pido que te suscribas, que le des clic a la campanita para que te avise cada vez que subo un nuevo video. Y los comentarios son muy importantes. Por favor, comenta. Eh, ¿Qué más tengo para decirte? Bueno, en este video vamos a ir transitando las distintas cartas. ¿De qué manera lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vos ahora estás viendo acá. La carta natal, por ejemplo, de Argentina, que nació el 9 de julio de 1816, se toma como horario de nacimiento a las 12 del mediodía, que es más o menos la hora que se supone en que se firmó eh, el acta de independencia. <coughs> eh, entonces, vamos a comenzar analizando la carta natal de Argentina. Después vamos a, a analizar la carta natal del día 27 de octubre, qué va a pasar, quién gana, quién pierde, cómo, en, cuán, en qué condiciones ganan y pierden, <coughs> si fueran las elecciones el 27 de octubre. Después vamos a analizar el 29 de septiembre, a ver si se adelantan o no las elecciones y si se adelantaran qué sucede. ¿Qué pasa? Si le conviene a Macri, si le conviene a Fernández, ¿a quién le conviene? Después vamos a ver la carta natal de Alberto Fernández. Después vamos a ver la carta natal de Macri. Después vamos a analizar la carta natal de Cristina. Y como perlita de esto, vamos a analizar una carta natal de muy especial, pero eso seguramente ya va a ser en el segundo video, si ¿sí? es la carta de María Estela Martínez de Perón de Isabelita, ¿por qué? porque Macri e Isabelita comparten signos zodiacal o sea, ambos son de acuario, y ahí te va a despejar muchas acá estoy dudas. de vueltas <ríe> te va a despejar muchas dudas Así que bueno, sin más, eh, vamos a la presentación del canal y luego de la presentación del canal, eh, entonces sí, eh, comenzamos el análisis astrológico exhaustivo. Va a ser largo el video. Comencé a comentar. esta parte de, de este primer video vamos primero a analizar eh, algunos factores a tener en cuenta en la carta natal de Argentina. Entonces vamos a ver primero la carta natal de Argentina. Bien, esta es la carta natal de Argentina que ya se las había mostrado antes en este video. Quiero que recuerden eh, dos factores importantes. Una es que el sol de Argentina está en el signo de cáncer. A 17 grados 13 minutos del signo de cáncer. El sol en la astrología política representa al poder, representa al gobierno. Representa al, al Estado. La otra cosa importante para siempre recordar es que Argentina tiene luna, esto que ven acá, en Capricornio. A 19 grados, 7 minutos de Capricornio. ¿Eso qué quiere decir? Que el sol y la luna están en O. Posición. la luna en astrología política es el pueblo es la gente que compone esa nación entonces cuando leemos la carta natal de argentina decimos que siempre va a haber una tendencia a que el gobierno esté opuesto o sea, las acciones de gobierno estén opuestas a lo que el pueblo quiere y lo que el pueblo quiere a su vez esté opuesto al gobierno o sea, hay como siempre choques entre el poder y el pueblo el gobierno y el pueblo solo puede crecer como nación, como patria, como república, como país argentina, cuando esa oposición la transformamos en complemento. ¿Por qué? Porque trabajando juntos es esa oposición se transforma en un sistema perfecto de crecimiento tanto del país como, como patria, como nación, como eh, del pueblo. Entonces el pueblo está contento con sus gobernantes y sus gobernantes están contentos ...con lo que están logrando. ¿Cuándo logran esto? Cuando el poder, o sea, el sol, logra conectarse... ...el gobierno, la política, logra conectarse con los sentimientos... ...porque es luna en cáncer, es sol en cáncer, perdón... ...cuando logra conectarse con los sentimientos... Y logra transmitir esos sentimientos. Acá tenemos a Venus y a Mercurio en conjunción, ese 9 de julio de 1816, en Cáncer. Eso es cuando logra transmitir amor. ¿Amor a quién? Al pueblo. A la gente que está en esta luna en Capricornio. Bien. Eso es un aspecto fundamental para ver. El otro aspecto muy importante para ver es que en la casa 1 argentina, ¿sí? que sería cómo es Argentina, tiene a Júpiter en Escorpio, entrando a Escorpio. Eso por el momento no voy a interpretarlo porque más adelante te voy a contar algo respecto a este eh, aspecto de Argentina. Entonces, bien, ahora yo voy y hago la carta natal del 27 de octubre del 2019. El 27 de octubre del 2019 eh, es la fecha en que está dicho que van a ser las elecciones, o sea, está decidido como fecha para las elecciones generales el 27 de octubre. Este 27 de octubre, el sol y la luna, ese día, ¿se acuerdan? El gobierno y el pueblo. Van a estar juntos. Van a estar en conjunción, decimos en astrología. ¿Sí? Ven que la luna va a estar a 26 grados de, de libra. Y el sol a 3 grados de escorpio. Entre 5 y 10 grados de diferencia decimos que es conjunción, dependiendo los planetas. Pero estos son dos planetas muy, muy especiales, eh, con una energía muy particular. Entonces hasta 10 grados de distancia igual uno tiene influencia sobre el otro, o sea, están en conjunción. Pero estos dos planetas, el Sol y la Luna, el gobierno y el pueblo, ¿sí? están en oposición a Urano en Tauro. Lo cual me indica que ese día, ese día, el 27 de octubre, lo que el pueblo decide, es un cambio de gobernantes. Un cambio de gobernantes. Por eso yo decía que el 27 de octubre le beneficia a Alberto Fernández. El que gana las elecciones el 27 de octubre es Alberto Fernández. Eso que escuchan detrás es mi perrito. Que quiere chismosear por la ventana y entonces eh, hace ese ruidito. <ríe> eh, bien, seguimos. Entonces, en, eh, en parte me basaba en esto, en que gana las elecciones el que no es gobierno en este momento. Pero además, ahí muy cerquita, y en Libra, está el planeta Marte. El planeta Marte es el planeta regente de Alberto Fernández, que es del signo de Aries. Por lo tanto, ese 27 de octubre, las elecciones las gana él y por otras cuestiones ya más complicadas de explicar en un video, ¿sí? pero por este Júpiter en Sagitario, o sea, en su propia casa, porque Júpiter es el planeta regente de Sagitario, en casa, eh, bueno, no, no voy a decir en casa 11, pues yo tomé este horario. Las casas dependen del de horario en que se tome. Y yo tomé las 12 del mediodía de este 27 de octubre, ¿por qué? Porque es más o menos la mitad de la elección. Empieza a las 8 de la mañana, termina a las 6 de la tarde, 12 del mediodía es. Eh, pero bueno, a las casas en sí no les vamos a prestar atención porque es un periodo de tiempo largo. O sea, tendríamos que hacerlo para las 6 de la tarde de hacerlo pero no vale mucho la pena. Lo que sí digo es que acá Júpiter en Sagitario está haciendo más grande la victoria del que gana. O sea, en esto yo me basaba, en el anterior video, eh, para decir que ganaba por más del 55%. Por 100. Yo acá, no, perdón, acá <ríe> eh, te voy a dejar eh, el link para si quieres ver el video anterior. Aunque no es tan completo como este, pero eh, a lo mejor hay cosas que dije en ese video que no dije en esta. En este, en este video. Así que si querés podés verlo haciendo clic acá arriba eh, bueno, seguimos con la carta entonces ese 27 de octubre ganaría Alberto Fernández por más del 55% ¿de dónde saco esos números? bueno, de un montón de cálculos que se hacen eh, que ahora no, no los puedo explicar, son demasiado largos pero llegó a esa conclusión. ¿sí? Bien. Ahora vamos al siguiente. La siguiente carta natal que vamos a analizar hoy y el resto lo vamos a dejar para la próxima, para el siguiente video, para no hacerlo tampoco tan largos estos videos, es la del 29 de septiembre del 2019. ¿Qué es esa fecha? Bueno, ya se los expliqué en el principio, lo vuelvo a decir. Alguien a quien yo respeto mucho, no nos conocemos personalmente, pero nos, la conozco mucho porque la sigo desde hace mucho tiempo en sus videos, que los invito a que entren a su canal, eh, Alejandra DIP, D-I-P, eh, DIP. ...así como suena... ...hace astrología política... ...Maya... ...ella... Eh, ...lo que... Eh, ...lo que hizo... ...fue un estudio... ...y dijo... ...que había probabilidades... ...de que se adelantaran... ...las elecciones... ...y que si se llegaran a adelantar... ...las elecciones es muy probable que fuera para el 29 de septiembre. Entonces, yo no estoy diciendo que se van a adelantar. Estoy diciendo que ella dijo que había muchas probabilidades, según el calendario maya, en que se adelante. Entonces, lo que yo hice fue hacer la carta natal del 29 de septiembre. Porque si se adelantan las elecciones, entonces, ¿qué va a pasar? Ya no gana Alberto Fernández, gana Macri, ¿qué va a pasar? Bueno, vamos a verlo, por las dudas. Entonces, para tenerlo en cuenta, 29 de septiembre es probable, según el calendario maya, según Alejandra Dip, no según yo. ¿sí? Eh, yo, desde la lógica eh, de, de seguir las cuestiones en política, me parece que es medio difícil. Eh, que se adelanten porque se estarían adelantando nada más que un mes y estamos muy sobre la fecha pero bueno qué pasa nuevamente si se adelantan para el 29 de septiembre acá lo podemos ver nuevamente el sol y la luna muy cerca esta vez están a 12 grados, no están en conjunción, pero igual están muy cerca y están esta vez en el mismo signo. ¿Sí? Esta vez la luna en conjunción con Venus y el sol en conjunción con Marte, el planeta regente de Alberto. Fernández esta conjunción de la luna con Venus en un aspecto muy positivo ven es este verdecito que está acá con Júpiter ¿sí? no tomamos en cuenta las casas por lo mismo de antes porque lo hice para las 12 del mediodía eh, simplemente tomamos con Júpiter en Sagitario. ¿sí? Lo que está indicando es que al que llegue, pues está Mercurio también acá en una conjunción con la Luna y Venus, al que esté con un discurso de amor, de paz, de tranquilizar las aguas que ese es Alberto Fernández le va a ser mucho más positivo, o sea va a ganar las elecciones quien tenga ese discurso, ¿quién es el que tiene ese discurso? Alberto Fernández por lo tanto, si las elecciones fueran el 29 de septiembre del 2019, aún va a estar más beneficiado Alberto Fernández va a ganar por mucho más margen. Ya no sé a cuánto se iría. ¿sí? También desde el, lo político, digo que, que, que es lógico esto que veo en la carta natal, porque si Macri se ve en la obligación de adelantar las elecciones, es porque ya está, que no da más. Entonces, ¿esto le beneficiaría a quién? A Alberto Fernández. Bueno, en el próximo video entonces vamos a analizar la carta natal de Alberto, de Cristina, de Macri y como perlita de Isabelita. Creo que esta vez el video lo hice mucho más completo, si todavía quedaron dudas me avisan y lo vamos a ver. Entonces, eh, les recuerdo, dos cosas, dos. Eh, suscríbanse, por favor, suscríbanse. También, hagan muchos comentarios. Desde hoy, sábado 24 de agosto de 2019... Hasta el viernes 31 de agosto de 2019, todos los comentarios que hagan van a participar de un sorteo. ¿Qué voy a sortear? Una carta natal con revolución solar. Personal. El que quiera, yo trabajé en consultorio atendiendo cartas natales durante 25 años así que tengo muchísima experiencia en esto me encanta hacerlo eh, ya hace muchos años que no trabajo más eh, haciendo cartas natales porque ahora me dedico a otras cosas pero eh, nada quien quiera hacerse acreedor de su carta natal tiene que dejarme un comentario no importa si es positivo si es negativo si es <ríe> como quieran hasta puede ser nada más que un eh, emoticón eh, creo que se llaman así o emojis no sé cómo se llaman bueno eh, un corazoncito un un ave de la victoria un caballo lo que quieran lo que quieran eh, y, y bueno, entre todos, todos los comentarios van a entrar en un programa que se llama Random YouTube, Random no sé qué eh, y, y se va a sortear, va a salir un ganador y ese ganador, lo voy a decir por supuesto en los mismos comentarios, lo voy a poner como comentario destacado, creo que se llama y, eh, y me pondré de acuerdo para hacerle la carta natal y con su respectiva revolución solar. Eh, ¿Qué más quedaba? Eh, suscríbanse, síganme también en mi Instagram, ahí tienen eh, mi Instagram por favor, síganme <ríe> eh, Marcelo Cheiro Díaz eh, ahí también voy a empezar a subir cosas y, eh, y nos vemos en el próximo bah, nos escuchamos, nos vemos nos leemos, no sé cómo decirlo en el próximo video eh, que lo voy a subir el sábado primero de septiembre. Eh, ya iba a haber un ganador eh, cuando suba el video, así que seguramente ahí lo voy a reconfirmar. Eh, cualquier duda que te quede, me lo preguntas en los comentarios. También te invito a que eh, te eh, mires... No. Para este otro lado es ahora, <ríe> este video, que es el anterior video.